hola a todos and welcome to a new spanish lesson with me sebas today we will learn the top 10 verbs with the ear termination if you haven't seen my previous video about how to conjugate this kind of verbs, you could check my last video on the link there so you can catch it up empecemos vivir to live ejemplo adriana vive lejos de mi casa adriana lives far away from my place adriana vive lejos de mi casa adriana Lives far away from my place. Escribir, to write. Ejemplo, Javier escribe un correo. Javier writes a mail. Javier escribe un correo. Javier writes a mail. Discutir, to discuss. Ejemplo, Julio y Claudia discuten sobre qué hacer. Julio and Claudia discuss about what to do. Julio y Claudia discuten sobre qué hacer. Julio and Claudia discuss about what to do. Descubrir, to discover. Ejemplo, el explorador descubre un tesoro. The explorer discovers a treasure. El explorador descubre un tesoro. The explorer discovers a treasure. Existir, to exist. Ejemplo, los unicornios no existen. The unicorns don't exist. Los unicornios no existen. The unicorns don't exist. Subir, to go up. Ejemplo, Andrea y yo subimos por el elevador. Andrea and I go up in the elevator Andrea y yo subimos por el elevador Andrea and I go up in the elevator Sufrir, to suffer Ejemplo Carlos sufre por un dolor estomacal Carlos suffers because of a stomachache Carlos sufre por un dolor estomacal Carlos suffers because of a stomachache Asistir, to attend Ejemplo mi esposa y yo asistimos al evento. My wife and I attend to the event. Mi esposa y yo asistimos al evento. My wife and I attend to the event. Añadir, to add. Ejemplo, siempre añado sal a la comida. I always add sal to the food. Siempre añado sal a la comida. I always add sal to the food. Interrumpir, to interrupt. Ejemplo: Laura y tú interrumpís mi clase. Laura and you interrupt my class. Laura y tú interrumpen mi clase. Laura and you interrupt my class. Congratulations, now that you have seen all these videos about conjugations, I bet that you already know everything about the regular verbs in the present simple for an indicative mode. If you have any question, opinion or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up